Yo bro, what's up? What's up nigga? How's going bro? Man, I'm good I have business for you, a good business Really bro? Yeah man, it's simple And it's a lot of money Okay, count me I want to eat no matter what You know I'm crazy Yeah, crazy man Dinero, fácil, sombrío el lugar Hasta donde quiero llegar Yo quiero mucho dinero Solo en eso solía pensar La calle me llama Lujos y mujeres tengo para contarla. Si es la vida que quiero, llevo un grande sacrificio y lo voy a aceptar. No, ¿qué cosa estoy haciendo yo si yo no tengo nada de eso? Aparentemente, bien en el proceso, todo eso es falso, nada de eso tengo. No, no. yo mente se enfrasca, limitando la capacidad que Dios me dio para crear. Pocas cosas yo decido, imagina cosas que no me llevan a ningún lugar. ¿Cuál es el mío si tú vives solo? No tiene a nadie que te fuera en casa, cero reclamos, bro. Tu mamá de otro país te mantiene dinero de sobra, bro. No trabajes solo fiestas, drogas y mujeres, esa es la vida, bro. Solo eso te lleva recursos. Dos tipos de la calle, una con en de la cintura, millonario, bro. Que compa yo que estudió es ingeniero. Y vive en el basurero, tú eres mi hermano. Hazme caso a mí que yo no te mentiría, bro. Deja de estudiar los vías de eso, ven y por mi tomate ese shop. Bam, bam, suena la coneta otro soldado que cae, pues no se quita esa careta. Quería saltarse el camino y vendió su vida. Precio de una boleta. Pensó como antes yo. Un maletín lleno de efectivo rubia. y una yupeta, sale lejos de Jesús y cambió a vivir eternamente por eso y una roleta. Oye, oye, oye, eso me suena muy raro. Siempre con plata te veo. Muchas mujeres, pero y tú Hija, ¿Cómo estás? Que ya ni las veo gastando para poder acostarte con botellas. Ellas compras y violas sin deseo. Si dicen que no amenazas un chaloco y los peines 30. En tu carro siempre veo lejos. Porque ya lo intenté y como no tenía ninguna me quiso Me gasté lo que mamá mandó con una y la otra para verme nada. No, hizo no, no. Y la renta, ¿Cómo la pago, me quedé sin nada, por adiós hacerle caso omiso. Ah. Y tú, mi hermano, ¿por qué no me ayudas? Ahora que no tengo y estoy tirado en el piso. Excuse me, bro. de brother, me, si te presto plata. Cuéntanos y rico el latte en la calle para el salto. Si no me pagas, yo te mata. Y los hermanos, ¿dónde queda? ¿Quién eres tú? Yo soy amigo mi plata y donde entendí que eso no es para mí porque así yo no me trata, él me encontró y busqué de él me mostró amor y misericordia me mostró todo lo que mi esposa luchó por mi mar actual estaba en discordia por todo lo que la arrastré hasta vergüenza sentí, me sentí como escoria también me dijo que todos aquellos que llamen manos ellos no querían mi victoria Todas las trampas de luz y cuando tenía en mi mano la UCI Cuando me montaba a cazar, no importa el lugar para que el premio fuera una poción. o la misma muerte Pero Dios me cuide, eso no se llama suerte Aprendí de Jesús y él multiplica mis peces El pan de mis hijos con internet. Ahora tengo paz, y no por el lugar Porque mi corazón no se crece Todo lo que ella hacía no existe Mi padre más desaparece Tú serás sapo por gracia y todo lo que quieras tendrás Y confía que te lo haré Jesús mi protector, la te entrego. mi corazón Todo lo que tú quieras haré Pero a mí quiere me perecer Pero sé que eso no va a suceder Porque el sacrificio que hizo Jesús me Libra del mundo que me ata, por eso su nombre exacto, Aunque no tenga ni oro ni plata uh -huh. Me enseñó a tal demonio debajo de un traje Y una compata de donde no hay saca Me bendice, uh -huh. ya no tengo esa cosa barata uh -huh. la calle me llama, dije Y ella no tiene celular, entonces de qué se trata Te escondí y tu parte a ni interesan Solo la palabra es mitad, y mi Ay, Si quieres que nadie te engañe Ahí está toda la verdad, A ni, Adiós la gloria, bro, amén ni, ni. Daniel es príncipe, ni, ni. Prince. Prince. Prince. De Dios Yeah. No creas que por tener dinero puedes salvarte Más bien puedes perder la vida De nada sirve un papel